La primera pregunta nos la trae John desde Tenerife. John quiere saber si las autoflorecientes van mejor para interior o para exterior. Hola John, lo bueno de las automáticas es su versatilidad para el cultivo tanto en interior como en exterior. Por ello no hay una respuesta correcta o incorrecta para esta cuestión. Las variedades automáticas se diferencian de las fotodependientes en que no necesitan de cambios en los ciclos de luz para iniciar la floración, sino que se guiarán por su edad. Algunas variedades autoflorecientes pueden empezar a mostrar sus primeras flores a los 20 días desde su germinación e incluso antes. Mientras que las fotodependientes comienzan a florecer cuando sufren un cambio en su fotoperiodo, concretamente al disminuir las horas de luz por el cambio estacional en exterior o al inducirla manualmente en nuestro cultivo indoor. 18-12. En exterior, estas variedades ofrecen al cultivador la posibilidad de realizar cultivos fáciles de llevar y de cosecha rápida, en apenas tres meses, por lo que podrás hacer varias tandas durante la temporada. Por ejemplo, si siembras autoflorecientes al inicio de la primavera, podrás obtener hasta tres cosechas de manera consecutiva, incluso si las temperaturas mínimas no bajan de 10 grados en invierno, como puede ser tu caso al vivir en Tenerife. Podrías cultivar durante todo el año, aunque no llegues a alcanzar el máximo rendimiento. En interior gracias a su pequeño tamaño son perfectas para armarios o lugares de espacio limitado o de poca altura. Habrá que tener en cuenta que con las automáticas tendremos que mantener los focos encendidos sobre 16 y 18 horas diarias durante todo el ciclo de la planta. Incluso hay cultivadores que llegan a las 20 horas de luz por lo que no encontraremos un ahorro significativo en el gasto eléctrico ya que su ciclo más corto no llegará a compensar su fotoperiodo más largo.